Buenos días, buen giorno, querido amigo. Da Pablo, el giorno de hoy. Son un en vacanza, un poquito en giro. Aprovecho pues este caldo latino para riempirme de energía. Son en vacanza. Como son en vacanza, no me enfermo más. Porque la gente dice, eh, Pablo, tú la genética, es eh, así, No, no es así, Yo siempre me mantengo. Hago actividad física de dos. A tres volte a la semana, aunque per te, te lo consiglio que sea que, que se divente como un estilo de vida, así como cuando tú mangas tu días, al menos para ejercicio tres volteas al a la semana. El giorno de hoy he portado estos tres elásticos, tres colores, o, o altri en casa que lo he dimenticado, pero como son en vacanza, no puedo portarme todos los atreces. El giorno de hoy, que voy a hacer, voy a hacer. Seis ejercicios para la gamba que tú puedes realizar o hacer en casa, en vacaciones, como son yo de eso, o en el oficio, en la palestra, donde voy. Los elásticos son son y muy buenos porque te ayudan a ganar equilibrio, fuerza, agilidad y, y explosividad. Yo me voy yo voy a parar estos ejercicios en la voy a hacer seis ejercicios Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento, me de, de, de muevo del posto Fue caldísimo, fue caldísimo, he dimenticado, el, he dimenticado la, la hidratación pero la voy, a, la, voy a aprender, la voy a aprender Pues este año vamos a, a, a espacar, como dicen los argentinos, pues este año lo vamos a, a romper, a romper, pues la rompíamos con, con el compromiso, con el compromiso, con la voluntad. No molar a la prima dificultad. Ok, voy a iniciar con nuestro primer ejercicio con el elástico vamos a hacer, eh, voy a hacer un ejercicio, voy a hacer seis ejercicios, pero lo voy a repetir dos vueltas, dos vueltas lo repito, lo repito con un elástico eh, moderado, dos voy con uno más pesado. Ok, perfecto, vamos a iniciar con, con el stacking o en español el peso morto Vamos a iniciar con la con la yala, con la yala, dopo la yala eh, faccio con aranchone, aranchone Ok, lo voy a meter qua, lo meto qua, lo meto qua, lo metto qua, lo metto qua, e lo metto qua. Schiena, schiena dritta, qua la schiena dritta. Quando salgo contraigo il blu. Voy, voy, voy a fare questo. Vale. Ok, perfetto. Iniziamo. a fare. Voy a fare 10, 10. 3, 2, 1, via. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Importante, tu puoi fare anche 12, 15, 20 io voglio fare 10 così non se ne diventa il video troppo lungo anche dipende tu capacidad, tú puedes hacer 15, 20, pues esto también, tú lo puedes hacer con un manubrio, en palestra Ok, vamos a hacer este punto con, con el aranchone, el naran, el naran, el naran, el naran, el naran. Abro, abro, abro, a la espesa misura de, de, de, de las patas. Ok, se va, se va. 3. 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, último, último, 10. Unicolore una resistencia. Uh, se sente, no? Ok, facciamo la pausa nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer a fondo y avanti, a fondo y avanti, a fondo y avanti, a fondo y avanti, vamos a empezar el elástico eh, avance, ante el elástico llano, ok, 1 y 2, 1 y 2, perfecto, vamos a iniciar con el, con el llano, con el llano, 10 el el el avanti, con ogni piede, dopo cambio, ok, 3, 2, 1, via, 2, 3, che il ginocchio, non so si la punta del piede, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o oh, mettere due in più, due in più, uno in più, Ok, perfecto, perfecto. Cambio, cambio, cambio, cambio. Le doy un gocho de aire. 3, 2, 1, via, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, perfecto, perfecto, ya hemos hecho nuestro primo, pasamos una piccola pausa, eh, a cambio de, de, de banda elástica, así pues la resistencia será mayor, mayor, mayor. Pues este es nuestro segundo ejercicio de peleganda, de gamba. aunque elaboramos cual parte de nuestros glúteos mayores. Ok, prendo el la, aranchón. La, la fatiga se da un poquito de más porque la resistencia. Tira. Prepárate. 3, 2, 1. Ah, se va. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, no lo so que la resistencia, es de tuyo, pero lo haga, tú fuerte, ok, ok, ok, tú no la mano, 3, 2, 1, cambia el pie de cambio, cambio, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 perfetto Facciamo una pausa. Abbiamo finito questo secondo esercizio per la gamba. Uh. Ale, allora, tu riposa e Se prepariamo para ya para lo italiano, español, no pasa con importante que tú me capisca lentamente tu tú guardes el ejercicio ya hemos pasado nuestro, nuestro segundo ejercicio perfecto perfecto la gamba y glúteo, ahora vamos a hacer el squat, squat con squat con, con, con la banda elástica vamos a hacer el squat, primero iniciamos con la llaga, luego con el aranchón ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar me meto para adentro, dietro, alzo dietro, Alzo ahora la misma misura de la espada y voy a encenderlo. Vamos a hacer 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, Ocupamos nuestro terzo, nuestro nuestra prima serie. Adesso. Uh. Vale, con la ranchón, les un poquito de la fatiga, porque su resistencia es de tiro, es de tiro qua non si scherza no? 30 gradi 30 gradi ok perfetto faccio quale lato così guardate meglio okay. ok Va. 1 c'è più più potente 2 3 4 o no ve ah dos tres uh. no se izquierdo no se izquierdo adiós para laterales laterales lateral. laterales mejor laterales no por laterales pacho pacho sticking. ok laterales ¿Qué cosa pacho voy a abrir de lado voy a iniciar con la sinistra prepárate 3 2 1 vía vía vía puesto 1 2 3 la gamba alta direita 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo por es lo dejo Te lo digo yo. Ok. Voy a cambiar. 3, 2, 1.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 falta poco para terminar cambio, cambio la resistencia después te vamos a parar el 10 porque Veramente se ya la fatiga en la mano 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, uh más fácil finalizando, mancando ese ejercicio y finalizamos por el yo de dos. me piacen los entrenamientos con la banda elástica te ayudan a guadañar fuerza, equilibrio, coordinación aunque todo 3, 2, 1 vía, 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Y pronto, alenamiento o rutina para guadañar un poquito de masa muscular. un poquito de tanto. No dimentiquemos siempre, cuando vamos a hacer actividad física, emprender eh, cualquier cosa. No fare actividad física con la pancha vuota. Importante, un cracker, una mela, una banana, una barra de cereales, cual cosa. No fare actividad física con la pancha bien. A no ser que tú seas piena aunque vuota. Porque siente que la pancha es pero es presidente profesionista que haya la testa. Si tú no la testa, topo, crola la testa. Como un pollo. Ok, perfecto. Vamos a parar nuestro cubitos ejercicio y vamos a finalizar. Vamos a hacer el, el, el skipping. Vamos a hacer 12 y 12, podemos hacer en que 20, pero voy a hacer solamente 12. Vado avanti y voy a, a, a tirar su legamba me ayudo con le mani, tipo como un atleta Ok? Prepárate. 3, 2, 1. Via, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, dure ok perfecto vale que esté buenísimo este ejercicio vale te da la exclusividad te ayuda a, a guanear pelo, está. eso lo paso con la con la con la anchón con la anchón que se sentirá un poquito se sentirá un poquito la patilla ok perfecto perfecto vamos andiamo andiamo andiamo andiamo todo lo que tú fallo Domani mi se vedrá, mira comando. todo lo que fallo aquí, domani se vedrá. Ok? todo de el empeño, constancia, perseverancia. Ok? 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 y 5 1, 2, 3, 4, 5. Ok, para finalizar, eh, manca uno. Vamos a hacer el squash con la, siempre con la corta. Con la corta vamos a hacer 10 saltitos, 10, 10, 10. 10, 10 saltillos con la corta. Squash squash yang. Te ayuda a la llave con de la, la es Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. No lo supere, no nos Okay. Estamos en cuadre de, de, de Bello, Antioquia, de Europa, todo el mundo. 32 grados, basta. ¿vale? 32 grados. No molo más, no molo más. Son en vacancia, son vacanza, bacancias. Alguien te puede decir, Pablo, como estáis en forma, yo me mantengo. Yo no hago tanta quantità così de 5 volte a la semana, no mames, no mames. Máximo, máximo 3 vueltas. 3 vueltas de 1 hora, 45 minutos, máximo 1 hora de Ok, vamos a hacer nuestro último ejercicio, que es para finalizar. Vamos a hacer el squat y squat lo voy a hacer así de lazo, así puedes guardar un poquito del gesto, del gesto técnico que tira la, la, la corda. La corda tira de cuá, tira de cuá, Después voy... Con la alta cambio un rato, así la, la, la resistencia se da de la otra forma. Ok, porque cual ya me tirará de acá, voy a meter la otra, me tirará de la otra parte, así. Cercamos siempre el equilibrio. aunque lo puedo hacer como así, pero magari no... ¿Cómo lo hago? ¿Cosí o de la Vamos a hacerlo así, de la otra lo que va de la Ok, 3, 2, 1. Sí, vamos a hacer el 10. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, me quedo, 1, 2, último, ok, perfecto. Cuesta, de, vamos a parar de front, de fronte, de fronte. Ah, Se siente la fatiga, pero como digo yo, pues este esfuerzo vendrá para acá. Me sudo, te regala niente, me esto no se acuesta en el supermercado, esto se acuesta en el campo okay. último ejercicio, último, último, último último La por posí de fronte de fronte pues este pues elástico me tirará un poquito en el pero yo voy a la mano 3 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 1, 2, 1, Perfecto. Con el día de hoy habíamos finalizado no que difícil, pero ya hemos probado, gracias Tuti de Core por guardar vuestros ejercicios Fisima, si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. de Core Pablo.